restaurar esas áreas degradadas que por acción de nosotros mismos están deterioradas no es cierto como por ejemplo eh, en la ganadería eh, cultivos de coca y potreros que, que ya están en, en rastrojado entonces es lo que estamos enriqueciendo como enriquecimiento forestal eh, silvopastoril ronda hídrica y agroforestal estamos eh, recuperando suelos degradados y, y ya tengo una experiencia porque eh, hice una restauración de dos hectáreas y ahorita pues hay nuevamente otro proyecto entonces voy a hacer una restauración de, de seis hectáreas los beneficios que yo voy a obtener en mi finca pues con la restauración y recuperación de suelos degradados uno pues que uno está como, como repito eh, ...restaurando esos suelos y lo otro es que uno está eh, recuperando las semillas... que ...las semillas nativas que ya están digamos casi desapareciendo. Donde yo pienso restaurar ahora hay puro, hay puro caucho natural ya en su etapa final... ...y ahorita realmente lo que hay es monte, monte que no en sí no es que sea muy benéfico... ...entonces la idea es ahorita poner árboles maderables que a futuro uno los pueda utilizar y que a la vez detrás de eso viene también la, la flora, la fauna, que todo eso contribuye para que nuestro medio ambiente sea mucho mejor. Es un poco mostrando eh, lo que se viene realizando con estas franjas de, de corredores o, o de conectividad que los llamamos, como con especies de, de abarco, de ojiancho, peinemono, eh, peine abuela y entre otras. La restauración es una necesidad de todos.